Noelia Pase, la medium. La Victoria. La Victoria, la Victoria. Gracias. Un placer Muy tenerte. Por acá. Un placer de estar en Mendoza y con ustedes. Bueno, Me encanta. con Lucas, dijiste, quiero estar en el programa, quiero estar Así con es. ustedes, porque estás en la provincia de Mendoza para presentar algunas, algunas reuniones que vas a estar teniendo acá, capacitaciones. Sí. Voy a presentar... Esta noche y mañana en el Chepicadas, Mendoza vamos a hacer una noche de tarot, porque aparte de ser medio una hago tarot, pero hoy vamos a estar mezclando un poquito. Vamos a hacer tarot, vamos a recibir algún mensaje de, de nuestras almas, así que bienvenidos a todos aquellos que, que se den el, el gusto esta noche de estar con nosotros. Bien, Perfecto. ahí Noelia vemos tu Instagram en pantalla para sí. que la gente vea también los datos, seguramente vas Noelia, a subir las historias. Sí, sí. Noelia, para poder acercarse esta tarde, ¿a qué hora dijiste? Esta noche a partir de las 20.30, así que los esperamos a todos. Perfecto. Me encanta. Y bueno, y, y poniendo un poco a Mendoza en esto de la mediunidad, ¿no? De atreverse. Bueno, ¿qué es eso? Porque capaz que hay personas que se están encontrando por primera vez con este término, quizás te han visto en programas de televisión muy conocidos, de hecho, bueno, vos tenías sí. tu programa, pero no saben bien de qué se trata, ¿qué implica ser medium? Implica poder conectar con este plano en el que estamos nosotros, este, pl este plano físico y el plano astral, donde uh -huh. están las almas. Pero además hay todo un tema con respecto a la búsqueda. No solamente un medio co conecta con un alma, conecta con el espíritu de un ser que uh -huh. está a distancia o que no pueden encontrarse. Así que esa es la capacidad, poder conectar, uh -huh. poder transmitir el mensaje necesario, tanto para el alma como para quien quedó en este plano. ¿Y uno se forma para ser medio o es una cosa que en un momento de tu vida... Te das cuenta y dices, che, percibo cosas que quizás los demás no. ¿En tu caso cómo ha sido? Comencé desde muy chica a los seis. Mm. Esto es, yo digo que es un don. Todos tenemos un don. Mm. Ustedes tienen el don de la comunicación otros tendrán otro, pero la realidad es que eh, la mediunidad es un don, se desarrolla así, se adoctrina para poder entender cómo manejar las energías, cómo claro. para protegerse, proteger el espacio donde se está trabajando y a quienes vienen, uh -huh. pero no es algo que se pueda tomar un curso claro. y claro. se no desarrolla. Se puede no, Le, ¿cómo descubriste uh -huh. este don? ¿Cómo, Come cómo se... comenzaste a descubrirlo, a darte cuenta que podías comunicarte? Fue una situación media extraña porque... Seis años, muy chica, claro. manifesté lo que me pasaba a mi mamá mm. y después de unos días me dijeron que bueno que ese ser que yo veía y refería a lo que me estaba diciendo, eh, era un tío abuelo que había fallecido antes que yo naciera, así Ajá. que era imposible que yo pudiera saber algunos... Algunas cosas y, y antes no es como ahora que uno le cuenta todo a todos los chicos. Claro. Vos no le contabas cómo había muerto una persona. Claro, ¿y vos tenías información? Información muy certera. Ajá. Y bueno, y después empezó a pasar con el resto de la gente y a mí me pasa las 24 horas del día, conecto, los veo. ¿Cómo es? tras un día en tu vida, por ejemplo? ¿Un día ¿Cómo vida? Cómo se, cómo, <risa> claro, ¿cómo se representa? ¿Cómo llega a vos esa información eh, o esas almas? En realidad, tenemos que tener en cuenta que somos energía. Así que estamos uh -huh. conectados en forma constante. Ajá. Uh -huh. Pero en mi caso, que tengo esta oportunidad de verlos, de escucharlos, de sentirlos, de que me hagan sentir y ver lo que pasó, sí. es constante. Entonces yo estoy en un lugar y puedo ver qué pasa con uh -huh. cada uno de los que está y también qué pasa con esas almas, que a veces acompañan por una cuestión de, de familiaridad. Y otras veces no tienen nada que ver, que están en el espacio porque son parte de este campo energético. ¿Cómo se ve, uh -huh. digamos para llevarlo a un plano quizás más tangible para lo, nuestra mente, cómo se manifiesta un alma? ¿Es como la imaginamos o la recreamos en las películas como una persona, pero más transparente? ¿Es uh -huh. una luz? ¿Cómo es? Muy parecido a eso que decís, uh -huh. pero según la evolución del alma. Uh -huh. Cuando las almas recién comienzan su proceso álmico... Que esto se explica de esta manera. Nosotros tenemos un cuerpo físico, en realidad tenemos siete cuerpos energéticos. Uh -huh. El físico, el que portamos, y el campo sí. energético, que es el que la gente te dice... ...qué linda que está tu aura. Uh -huh. Bueno, esa es la vibración de ese campo uh -huh. energético, de ese cuerpo energético. Allí se conserva el espíritu, que es el que nos motiva, el que nos lleva a hacer lo que deseamos... ...el que nos, nos tiene hoy acá, uh -huh. pero al partir, al dejar este cuerpo físico, el ser... Ese espíritu hace un desprendimiento y comienza su proceso álmico. Al comienzo los veo, como vos decís, uh -huh. con esta transparencia, pero marcándome incluso cómo fue el último tiempo de su proceso de muerte para poder transmitir con exactitud. Uh -huh. Y después, ni bien va evolucionando, evolucionando el alma, ahí yo voy eh, perdiendo quizás ...la vista directa... Ajá. ...pero sí la emisión de su luz... ...de su energía es superior... Uh -huh. ...también tenemos en cuenta que hay almas... ...que están en un proceso de pena... De, ...de estancamiento... ...donde hay que ayudarlas para que puedan salir... ...pero bueno... ...mi facilidad quizás es también el tema de la evidencia... ...no poder ver más allá... ...y conectar con ese alma... ...desde cosas, no sé... ...que un abuelo te diga detalles puntuales... ...que claro. han ocurrido en tu vida... Eh, desde muy chicos, es un trabajo hermoso para mí, muy riesgoso, no es un juego, así que aquellos que, que dicen serlo pero no lo son, tengan cuidado porque es un campo energético el que se maneja muy importante y puede afectar no solamente a la persona que está haciendo el trabajo, sino también a, a quienes nos rodean. Noelia, ¿quiénes acuden a vos? ¿En busca de qué? Acuden mucha gente, algunos uh -huh. en búsqueda de esto de... Quiero saber si están en paz. Respuestas. Y Ot sí, claro. otros en búsqueda de cómo pasó. Mm. Muchas madres con situaciones eh, muy, muy extremas. Eh, también en búsqueda de personas, porque el, el detectar dónde está. Uh -huh. En este país no, no está muy desarrollado este campo. Creo yo también por no darle el respeto que, que se debe. Señora. Pero bueno, uh -huh. me, ya con 42 años y tantos años llevando este trabajo, eh, puedo decirlo que lo hago de una manera segura, tranquila uh -huh. y con mucho respeto. No hay que tener miedo, ¿no? Porque por ahí no. las personas cuando escuchan hablar no. de estos temas prefieren alejarse no por una cuestión de temor. Cuando el alma necesita comunicarse, va a hacerse notar. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Todos nosotros tenemos capacidad de conectar. Uh -huh. ¿Quién en su vida no entró a un lugar y dijo, este espacio no, no me llena, no me gusta, ¿no? no me siento cómodo? Bueno, ¿por qué? Porque tu órgano, el más extenso que tenemos, que es la piel, es el primero que conecta energéticamente. Uh -huh. Y somos energía, así que miedo no porque paraliza. Lo que hay que tener es cuidado, respeto, saber manejarse, acudir a la persona indicada, eso sí. ¿Todas las almas se pueden comunicar, Noelia? Todas, las Ajá. que están en pena, las que están, yo les llamo a algunas que están como en un limbo. No sabemos dónde estamos hasta que podemos encontrar ese proceso. Tengan en cuenta que la persona cuando está en un proceso de duelo... Eh, uno llora, se angustia porque ese ser no está. Uh -huh. Entonces lo primero que hace es entrar en, es, en esa vorágine de preguntarse qué pasa. El alma igual. Porque uh -huh. el alma está en un plano en el que ya si te toca, vos no vas a sentirlo de la misma manera. A no claro. ser que tengas una sensibilidad especial. Así que cuando pierdan a un ser querido, respeten su duelo, hablen expresen lo que les pasa porque escucha, porque siente, porque los acompaña. Uh -huh. Noelia, perdón, Clary, recién comentabas al comienzo de la entrevista que tenés esa capacidad para ver todo el tiempo, constantemente. Sí. De mera curiosidad, por ejemplo, acá cuando llegaste al estudio, ¿también se te presentó esta situación de ver más allá de nosotros? Veo más allá de todos. Wow. Claro que, ¿qué, ¿Qué te pasó, viendo, por, ejemplo, por ejemplo, cuando entraste? Primero es una muy linda energía. Yo uh -huh. siempre cuando entro a un lugar, y no es por, por complacer a nadie ni por quedar bien, puedo Seguro. decir, ¿está tenso o no? Me encanta el silencio que hay, muchas gracias por ese silencio. Eso uh -huh. se llama atención. Uh -huh. eh, con mucho respeto lo digo, mientras que hablaba, hay alguien que te acompaña. A mí, sí. puntualmente. Y está eh, en un estado en el que... En el que necesita que vos sepas que esa partida, si bien fue dolorosa, me llevó hacia la paz. Uh -huh. Está guardadito ahí. Sos muy respetuosa de tu intimidad, yo no voy a decir más. Quedará para, para cuando vos lo decías, con gusto, un regalo para que se hagan cuando quieran. Pero hay, hay muchos. Hay, hay seres que acompañan a esa cocinera maravillosa que tiene una sensibilidad muy especial. Que conecta, que el, el preparar una comida para alguien es, es energéticamente amoroso. Pero eso lo, lo traes. Y esa abuela lo que te dice es, recordá las recetas que yo te sigo acompañando. Qué fuerte. Gracias. Tiene un, qué aparte tiene unos ojos maravillosos sí. esa abuela. Uh -huh. Una mirada impresionante. Es muy presente esa abuela, qué siempre linda. Diana lo ha recalcado. Me encanta. No, no, me llama la atención los ojos y las manos. Que me dice... Ya se, me, ya se me pasó lo que tenía lastimado. Ya las puedo mover tranquila, hija. Esos wow. detalles. Qué lindo, Nadal. Es no, gracias a eh, es, es un don, sin duda. Y esa también es un don. Eh, tu forma para poder expresarlo y verbalizarlo. Muchas gracias. Eh, porque la gente también... No es sencillo tocar estos temas, son sensibles no. para las personas y también tu, tu capacidad para poder expresarlo llegando de una forma especial. Y espero que los mendocinos se animen, porque piso ahora para estar estos dos días eh, trabajando allí en Eche Picada de Mendoza, que lo traemos también desde Mar de Plata, pero próximamente en el teatro en el verano voy a estar aquí en Mendoza. Qué lindo, tenés que volver, Noelia, es me encanta. Para no, que la, se la verdad que, que es impactante, ¿no? Sí. porque... Pero pero bueno, está, está bueno abordarlo La Adri se emocionó sí, Es ¿entendés? que son cosas porque, naturales. porque a esa persona la, la recuerda con cariño A su abuela y siempre no, no, nos ha hecho saber A nosotros que, que fue la persona Que la metió bueno, por yo primera lo, vez En el ámbito de la cocina y demás. Los conozco hoy eh, Eso pueden sí. dar fe, solamente me sí. he comunicado Con, con Lucas a través de, de mensajitos Pero la verdad que para mí un placer Una energía muy linda Mendoza también, una calidez la, la, la energía, eh, tenemos que tener en cuenta que de acuerdo a cómo vibremos es lo que atraemos. Ese uh -huh. es el punto. Me bueno, encanta. Noelia, la verdad que ha sido un placer charlar con vos. Quienes si estén interesados, quieran sacarse dudas, quieran conocer un poquito más, está la invitación, por supuesto, a, a conocerla, a encontrarse con ella allí en Chapicada. Sí. En las redes sociales está igual toda la info. La, la buscan ahí como Noelia Pase la Medium y van a ver... Bien la dirección, el horario, el lugar y demás para poder eh, encontrarse y, bueno, charlar un poquito, ¿no? De eso sí. se trata, ¿no? Sí, por favor, arroba Noelia Pase la media una oficial porque uh -huh. la otra cuenta la hackearon. Ah, a, bien, la eh, estamos la viendo en Instagram. Suelen hacer estas cosas, pero Perfecto, esa es la página oficial. oficial. oficial. La que Perfecto. estamos viendo en pantalla. Bueno, Noelia, ha sido un placer. No sé si querés sí. cerrar la entrevista. No, vos, no, no, me ¿qué? encantó la idea de nos tenerte nos acá. Nos espero. No, por Los supuesto, por, por supuesto.